Comunicado público. El día sábado, 22 de mayo de 2021, se llevó a cabo la reunión de la Unión de Resistencia de Cali primera línea Somos Todos, proceso de articulación asamblearia de los de resistencia de Cali, con el gobierno local, departamental, delegado del Ministerio del Interior y del ICBE con presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería de la Miga Social y Comunitaria, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la MAPOEA, la Archidiótesis de la Mesa por la Paz y la Justicia, la Misión de Verificación de la ONU y la Comisión de la Verdad. Esta reunión tuvo como objetivo presentar las exigencias de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos constitucionales. De la protesta social de la ciudadanía, en los diferentes puntos de resistencia en claro, en la búsqueda de alternativas de concentración. Frente a estas exigencias, los representantes de la Gobernación y la alcaldía afirmaron la disposición a garantías si y presentaron respuesta verbalmente y por escrito a las exigencias planteadas para el establecimiento de una posible mesa de diálogo. En las conversaciones se presentaron nuevas preguntas para las partes. Se espera darle continuidad a esta reunión una vez se tengan las respuestas, perspectivas y posibilidades de avance. Las autoridades gubernamentales valoraron la iniciativa y convocatoria de la Unión de resistencia Cali, primera línea somos todos, a esta conversación llevada a cabo. El principal punto de competencia es la importancia de la protección y la defensa de la vida y la dignidad del pueblo.